Hola buscadores, uh, me han hecho una pregunta lógica para quien no, sí, no sepa mucho de astrología y es ¿por qué dices que, ten, que Acuario tiene dos regentes? A ver, esto es una disquisición técnica de, de astrología, los que nos interesa astrología pues vosotros mismos, ¿no? pero bueno, va, va a intentar ser relativamente corto y a lo mejor os interesa el resultado. Vamos a ver. Um, la mayoría de las personas que conocen un poquitín la astrología saben, por ejemplo, que Marte es el regente de Aries. Por la similitud de energía que hay entre Marte y Aries, la gente más o menos lo recuerda fácil. Bien, desde la antigüedad se dice que cada signo, cada signo astrológico, tiene un regente, un planeta. Y manifiesta la energía de ese signo, o ese signo manifiesta la energía del planeta, depende de quién te lo dice de una manera o de otra, ¿vale? Básicamente serían como una casa con unas características, y esas características las da el habitante. Y ese habitante de la casa, que es el que la cuida, pues es el, es el que da eso. Bien, entonces, cada, cada signo tiene un regente. Marte es, en el caso de Aries, Tauro tiene a Venus, Géminis tiene a Mercurio, etcétera. ¿Vale? Los 12 signos tienen 12 regentes. Pero todo esto no tenía. Bueno, perdón. Y debido a que hay 12 signos, pero no 12 planetas, de entrada, originalmente conocíamos a 7 hasta llegar a Saturno. ¿vale? Pues había siete signos que tenían un regente y otros que tenían dos. Perdón. Otros planetas regían a dos signos, porque no había más planetas para colocar, no habían 12. Entonces resultó, por ejemplo, que Saturno y Acuario tenían de regente a... Oye, estoy espeso, ¿eh? perdonadme. <ríe> no Saturno y Acuario, no. Capricornio y Acuario eh, tenían como regente al Saturno. Tenían y tienen regente a Saturno, ¿vale? Eh, Sagitario y Piscis a Neptuno. Vale, hasta aquí. ¡Ay, a Neptuno! Ya te digo que mejor que lo deje hoy, ¿eh? Bueno, termino porque esto es fácil. <ríe> uh, Sagitario y Piscis tenían como regente a Júpiter. Júpiter y luego Saturno eran los dos últimos que había. Dale. Cuando se empezó a descubrir otros planetas, Urano, Neptuno, Plutón, ¿vale? Con Urano pasó que al principio los astrólogos iban locos. Y, bueno, siempre había el, el bombero de turno que decidió, pues, Acuario es el que es de... El, el regente de Acuario es Urano, uh, pero otros dijeron, no, es, es Piscis, o oh, no, es sé Aries, como que dice. Se, se inventaron varios nombres así, varios signos, pero eso fue por, bueno, por decir algo y, y ganar notoriedad. En realidad no se, no se sabía. Con el tiempo se ha visto que la energía de Urano es la más afín, la que más se parece a lo que se conoce de Acuario. Entonces... Finalmente, actualmente, menos los astrólogos más carcas, evidentemente, que siguen con lo de antes, pues los actuales prácticamente todos consideran que Urano es el regente, el gobernante, el planeta más afín a Acuario. Vale. Luego se descubrió el Neptuno y hasta aquí, bueno, ya teníamos eso que habíamos dicho de uno para cada signo, pero luego se descubrió Plutón y Plutón volvió a descuadrarlo todo porque entonces resultaba que Plutón ¿en dónde encajaba? bueno, después de mucho, mucho de darles vueltas, hubo alguien que conste... no estoy seguro si fue la primera persona el primer astrólogo que lo hizo, yo lo aprendí de Lisa Morpurgo para los que conozcáis alguna astróloga antigua, porque ya hace tiempo de esto, pues eh, ella especuló que en realidad había dos regentes para cada signo, dos para cada signo, con lo cual tenía que haber, bueno, dos para cada signo, menos Leo y Cáncer, que tenían uno solo, porque son los dos, las dos luminarias, los dos más, más grandes, no la luna y el sol, grande en cuanto a vista, porque la luna es pequeña, pero como está más cerca, es el mismo tamaño que el sol, pues ocupaban un solo signo cada uno, y el resto tenían dos, bien, entonces empezó a repartir, viendo también las características, se comprobó que Neptuno cuadraba perfectamente con Piscis ¿no? y Plutón cuadraba con Escorpio, con Escorpio, ¿vale? cuadraba mucho. vale Pero luego cuando empezaron a intentar poner todos, que tuvieran dos, se dieron cuenta que hay dos signos, bueno cuatro en realidad, que son los de Mercurio y Venus, Tauro que es el que está gobernado por Venus, y Libra, que está gobernado también por Venus, ¿no? uno de estos dos, y luego Mercurio, que gobierna Géminis y Virgo, pues seguía así, aquí no había otros planetas para poner, y se especuló, se especula todavía, que hay otros dos planetas por descubrir, que serían, Lisa los llamó X e I, y, y lo pusieron aquí XJ y XJ, en Virgo Géminis, y Tauro Libra. ¿De acuerdo? Estos siguen sin descubrirse de momento, por lo tanto, es una teoría no comprobada, puede ser cierto, puede no serlo, ya lo veremos. Lo que sí se ha comprobado es que esos nuevos planetas puestos en ese sitio cuadran perfectamente. Los que conocéis algo de lo que significa Escorpio veréis que cuadra más con Plutón que con Marte. Los que conocéis a Acuario, cuadra el Urano, el Saturno menos. Y los que conozcáis a Pisces os daréis cuenta que Neptuno es el que cuadra perfectamente. Pero se dijo que, y se, se especuló primero, que fue una hipótesis que luego se ha ido comprobando por mi parte, yo lo interpreto ya así siempre, que en realidad es, hay dos, por lo tanto, los antiguos seguían estando y se le han añadido los nuevos. Y entonces, el cuadro quedaría así, de momento, desde Aries. A, bueno, de Aries, de Tauro hasta Libra sigue igual porque no hemos des descubierto esos otros teóricos o hipotéticos planetas pero en Escorpio estaría Marte y Plutón Plutón es el que ahora se considera regente el jefe gordo y el vicepresidente de la empresa sería Marte o sea, está supeditado primero está Pluto Plutón y luego Marte como influencia secundaria. Hay estos dos regentes aquí. En Sagitario está Júpiter como regente principal y Neptuno como regente secundario. De ahí viene esa tendencia bastante importante hacia la espiritualidad y ayudar a los demás que tiene el Sagitario, que no se explicaría por el simple Júpiter. ¿vale? Capricornio sigue teniendo el Saturno, pero como corregente es el nombre que le damos al Segundo, el corregente, regente, regente Saturno, corregente Urano. Por eso hay una tendencia a las novedades, a la originalidad por parte de Capricornio, por poco que estén un poco avanzados. Y en Capricornio, perdón, en Acuario, nos encontramos con Urano como regente y corregente Saturno. ¿Vale? Lo mismo con Piscis que es el gobernante, el regente, es Neptuno, pero tiene como corregente uh, Júpiter. Es el paralelo de Sagitario. Y el último sería el Aries, que el gobernante es Marte, pero tiene como corregente Plutón. Bien, esto, insisto, para muchos es una teoría. Yo la he podido comprobar, me funciona muy bien, ¿vale? Pero os aseguro que, hablando de mí, que yo soy Capri, uh, acuario, perdón, soy acuario, me acuerdo de que mi primera etapa, mi juventud, era muy saturnino, ya os lo aseguro. Me gobernaba el Saturno. Solo cuando hice lo, una serie de cambios entre en el mundo espiritual, etc., eh, curiosamente empecé a aparecer Acuario totalmente. Sí, es como si al evolucionar se despiertan los planetas espirituales y entonces puede pasar a ser el regente el que toque en ese, en ese signo. Aparte de eso, lo he seguido interpretando y lo he visto que va muy bien. Pero es cierto que hay acuarios, personas acuarianas, que están muy gobernados por Saturno y todas, de mayores también, ¿eh? porque siguen con eso, porque no, no han entrado en esta siguiente etapa. Entonces, el regente y el corregente eh, serían los que mandan según el tipo de evolución que llevas. Básicamente sería eso. Bueno, me parece que me ha alargado más de lo que quería yo, pero vale, creo que así que ya queda un poco más claro ese tema de los regentes. Que conste que en la interpretación astrológica yo no uso los regentes, lo digo porque no hace falta para encontrar cualquier tipo de explicación a la, a la, a la persona y a sus situaciones, no hace falta lo de los regentes, aunque haya algún astrólogo que sí lo hace, yo no lo hago. Pero bueno, eso no significa que uh, sí es cierto esa energía que hay en cada signo según su regente. Si tenéis dudas, preguntas en los comentarios del vídeo... Y nos vemos en el siguiente vídeo.